¡Hola, ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de Today. Hoy les traigo un video muy interesante porque les voy a platicar sobre uno de nuestros temas favoritos en este canalito que es las muñecas malditas Hoy les voy a platicar sobre algunas muñecas que no son tan tan famosas como por ejemplo, ya saben, Annabelle, um, este otro muñeco Robert y demás son pues no tan conocidas, seguramente muchas de ellas nunca las habrán escuchado antes pero igualmente letales. letales. Así que hoy Tráiganse algo de botanita para que escuchen estas muñecas. Y me dicen en los comentarios al final si sí, ya sabían de alguna o ya habían escuchado la historia o algo parecido. De hecho, cuando estaba yo investigando sobre este tema, vi la historia de una y dije... Ah, esta se parece mucho a la que apareció en Veracruz, si no es que me equivoco. Que hice un video ya hace tiempo sobre una muñeca... Bueno, más bien... Sí, no, sí, una muñeca que apareció así en un edificio abandonado. Entonces... Pues, tráiganse algo para que estén a gustito viendo este video Recuéstense, siéntense o sigan haciendo lo que estén haciendo Mientras escuchan este video Y recuerden que hoy, si se suscriben, les voy a dar automáticamente Si tienen calor, un aire acondicionado les pone la temperatura ideal Y si tienen frío les voy a mandar un calefactor que les pone la temperatura ideal Y un perro que habla. Y si recomiendan mi canal a alguien más y se suscribe Si le gusta su amigo, amiga, um, primo, tío, lo que sea pues yo les voy a dar, aparte de todo esto que les acabo de decir, un Game Boy SP. ¿Ustedes saben qué es eso? No me dejen solo por favor, díganme en los comentarios. Y recuerden que aquí están apareciendo mis redes sociales. Ahora les tengo una nueva cosa que voy a hacer. En TikTok subo casos que no subo aquí, paranormales o misteriosos o demás. Y en Instagram, porque vi que a muchas personas les gustó, les voy a subir como casos que son como policíacos, pero en historias de así por fotos, ¿ok? Hice uno, de hecho, el video pasado y sí les gustó muchísimo. Mucha gente, pues, vio las historias y reaccionó y pues también tengo facebook, ahí público memes de terror obvio porque pues ya saben y pues twitter ok, ahora sí vámonos directo con este video, los quiero muchísimo Vamos ya. Ok, como les dije, todo el mundo conoce quién es Annabelle. Si no la conoces por la historia, pues la conoces por las películas. Básicamente es la misma historia. El muñeco Robert, de que le tienes que pedir permiso antes de tomarle una foto, o acercártela porque pues si no te persigue en tus sueños hasta que mueras y demás. Ok, estas no, no son tan famosas, pero su historia es igual de espeluznante. Así que vámonos primero con esta muñeca, que si la ves, aunque sea en fotos, o sea... O sea, les voy a poner y ustedes me dicen, si sí, les causó algo. Porque esto fue algo que comprobaron muchísimas personas, incluso sin saber que la muñeca estaba poseída. Tú veías una foto y te, te daba, o sea, porque le dicen, la muñeca que causa dolor en el pecho. Así como, pues, sí, de que te causa algo. Entonces, esta muñeca se llama Peggy. Aquí vamos a estar viendo la imagen, les digo, coméntenme si sí les pasó algo, si sintieron algo. Y bueno, ¿cómo es que Peggy pues llega a ser una muñeca poseída? El caso es que hay una persona en Inglaterra que se llama Jane Harris que se dedica básicamente a, a ser investigador paranormal pero ella se dedica más, o sea, como que su especialidad ahora sí que son las muñecas que están supuestamente poseídas se dedica como a investigarlas, a ver si, si hay actividad, si hay un espíritu eh, malo, bueno dentro de ellas, etcétera, ¿no? Entonces un día, un buen día, le llega a su correo una caja misteriosa, un paquete misterioso junto con una carta entonces pues ella lo recibe muy contenta, lo abre y lo que hay dentro de ese paquete es esta muñeca rubia de ojos azules. Y en la nota decía pues que se llamaba Peggy y que la dueña pues ya se quería deshacer de ella porque pues ya no podía estar alrededor de ella básicamente. Le dice que pues que sí, que estaba poseída y pues ya, o sea, eso fue como que nada más el contexto que le dieron. Pues obviamente Jane, eh, que es la investigadora paranormal... Empieza a estudiar el caso, empieza a estudiar a la, a la muñeca, le toma muchas fotos y videos y pues los empieza a subir a su sitio web, ¿no? Porque pues era así de que, a ver o sea, díganme si alguien más siente pues alguna actividad o alguna presencia o algo así y aquí es donde les digo que incluso les enseñaba a personas que no sabían el contexto de la muñeca ni qué ocurría ni nada les enseñaba las fotos y muchas personas le escribían así de que oye, vimos las fotos y los videos de Peggy y me causaron náuseas me causaron migrañas, me causaron dolores en el pecho e incluso hubo una persona que le dio casi un ataque al corazón de ver solo la foto o sea... Ni siquiera sabía que estaba embrujada Y la vio y fue como que Ya saben, sintió algo y empezó a sentir mal Y pues fue porque le empezó a dar como, pues como un ataque al corazón Y bueno, llegaron a la conclusión de que Uno, sí está poseída Y dos, que sí tiene un espíritu que murió O sea, hace siglos O sea, es un espíritu viejo lo que contiene Esta muñeca Peggy Vámonos con la siguiente Esta no tiene nombre como tal Se llama Janesville Doll Porque pues está en una ciudad llamada Janesville. Esta es la que les digo que se parece mucho Al caso que hubo en Veracruz esto fue en 1970, ¿ok? Este caso de Jamesville. Jamesville está en Minnesota, una ciudad de Estados Unidos. Había una... pues sí, ya saben las cuadras así de pues, los suburbios, de las casas y demás. Y había una casa. En esa casa había como una ventanita cuadrada, que era como el ático, que es la parte de arriba de las casas que tienen en Estados Unidos principalmente. Es donde guardan chuchera y cosas así, ¿no? Entonces, en 1976, el hombre que vivía en esa casa vivía un hombre solo. Eh, pues pone una muñeca en esa ventanita Entonces pues la gente que iba pasando Y por pura casualidad Volteaba como que a ver a la ventana del lático Alcanzaba a ver que allí había una muñeca Entonces pues los niños que jugaban Y la gente que pasaba así como de broma Le empezaron a saludar así hola." cosas así Y todo muy bien Hasta que empezaron a notar que la muñeca cambiaba, pues sí, como que su expresión conforme la gente la iba saludando. O sea, ellos veían que si la veías y decías hola, como que cambiaba la expresión. Y es cuando empezaban como a impresionarse y a llamarles la atención de por qué esa muñeca estaba cambiando. Y bueno, de aquí empezaron a sacar todas las teorías. Y una de ellas era que realmente esta muñeca era como de la hija del señor y que el señor pues eh, había matado a su propia hija y como por culpa había puesto ahí a esa, a esa muñeca y pues que representaba a su hija, ¿no? Entonces que era por eso que el espíritu de la niña pues estaba en esa muñeca y por esto mismo pues como que se movía y pues saludaba a la gente que estaba por fuera y así porque pues realmente era un espíritu, no era como tal una muñeca. Se parece muchísimo a la historia que dijeron de aquella muñeca de Veracruz así tal cual el hombre a toda su familia y por la culpa puso la muñeca y pues es como que su hija, ¿no? entonces, pues no sé lo curioso aquí es que cuando le preguntaban al señor así de que oiga señor y la muñeca que está ahí arriba ¿qué significa? o ¿qué hace? o qué? y el señor así de no comments entonces pues sí, no o sea no tengo idea, pero imagínense voltear y ver así eso, qué horrible. Vámonos con la siguiente que se llama Mandy, la muñeca que llora. Esto ocurrió en 1991, cuando María Josecita nació. Había un museo, como ya saben, de antigüedades y demás. Oigan si escuchan esa vocecita. Es mi hermana en un audio. <risa> ok, no sé por qué mi mamá les pone a uh, volumen 100. Pero bueno, el caso es que había un museo como de antigüedades y hubo una persona que anónima, anónimamente hizo una donación de una antigüedad, entonces pues el museo la recibió bien, ¿verdad? Solamente cuando la donó, el donante lo único que dijo fue de que, oigan, no se preocupen si alrededor de la muñeca escuchan como que llanto de niño porque pues eso es lo que pasa alrededor de la muñeca, pero la muñeca era de porcelana, se veía súper vieja, entonces pues vos dices que, ah, pues sí la recibimos. Museo de Antigüedades, recibe una antigüedad, pues es obvio que sí la van a exhibir. Entonces la pusieron, pues alrededor de otras piezas de porcelana, otras muñecas de porcelana, y ahí la dejaban, o sea, así como que, hmm, pues ahí nomás, Pero pues cuál fue su sorpresa, que en medio de la noche, pues los que cuidaban el museo sí se daban cuenta que sí se escuchaba, además de pasitos así corriendo, porque los niños corren como tienen los pisitos chiquitos no dando el paso muy grande y es como característico eh, de un, pues, unos pasos de niño, se escuchaba eso y además que sí lloraba, pero pues se acercaban y era así de dónde, de dónde viene y pues no podían saber y además empezaron a notar que no importaba dónde ponían a esta muñeca, eh, siempre aparecía las demás muñecas alrededor o cosas que había alrededor Dañadas o tiradas en el piso a pesar de que estuvieran Ya saben, en esas vitrinas de vidrio para que la gente no las agarre y demás Siempre aparecían en el piso Y eso era pues que Mandy las tiraba porque pues no le gustaba estar alrededor de nadie más Ahora, vámonos con la Barbie más embrujada, literal, de toda la historia Las Barbies tienen pues casi desde que nació el mundo, eh, aquí con nosotros. Entonces esta es una de las Barbie más más embrujadas y realmente está viejísima, o sea, se supone que esta Barbie la hicieron pues en aquellas épocas de las guerras y cosas así. Pero bueno, el caso es que la historia de esta muñeca es así. La tenía una niña que vivía con su familia y pues durante las guerras y demás se supone que mientras ellos huían de la guerra, eh, pues la Barbie se le cayó a la niña, ¿ok? Entonces, pues ya saben, entre todas las cosas, pues rescataron a la Barbie, pues estaba ahí más o menos y pues como que la fueron poniendo en venta, ya saben, en pues sí, de que venden cosas, así de que ay, dame tres pesos y llévate tres muñecas si tú quieres. Entonces así fue como se empezó a pasar esta Barbie, entre, imagínense tanto tiempo que tiene. El caso es que acabó en un lugar como donde venden antigüedades o donde casi casi una venta de cochera, de que pues tú vas y ves si te gusta algo Y puedes ver desde películas viejas, juguetes y demás Ahí acabó, ¿ok? Hasta ahí todo bien Pero hubo una persona australiana Un hombre australiano Que en el 2007 empezó a soñar con una niña Esa niña por muchas noches le decía Exactamente que fuera a un lugar Y que escogiera y que comprara cierta muñeca Porque era su muñeca y la extrañaba y la quería Entonces él, o sea, primero imagínense, pues sueñas con una persona random y tú así de que ok, o sea, extraño, pero ahí queda, segunda noche soñando con la misma niña que te hizo lo mismo, tercera noche que sueñas lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que dijo a ver, por pura curiosidad voy a ir a ver a ese lugar que me está mandando la niña y voy a buscar si es que está esta muñecado Pues solo es un sueño como recurrentilla ¿verdad? va al lugar Curiosamente, sí estaba esta Barbie. Entonces, pues sí la compra, porque pues la niña se lo estaba pidiendo. Y pues la compra y la lleva a su casa y pues le hizo como un tipo así como... Pues un lugar donde dejar la Barbie porque para el señor, el espíritu de esta niña vive en la Barbie. Porque pues realmente la niña fue la que le dijo al señor, a ver, ve acá. O sea, no había razón por la cual pues un señor adulto de la nada supiera que Barbie era y... O sea... ¿saben? Ahora, vámonos con la última muñeca del video de hoy, que es a esta simplemente le llaman la muñeca italiana, eso es todo, y su historia ocurre desde 1920 o sea, ya tiene mucho tiempo una niña recibió una muñeca de regalo lo cual pues era una muñeca normal, lo curioso de aquí es que la, esta muñeca tenía um, pelo humano real y a mí me da mal rollo cuando las muñecas tienen cabello real, mm. o sea, siempre pasa algo extraño cuando es Cabello real, siento que tiene algún tipo de lazo con la persona que donó el cabello para esto. No me hagan caso, pero eso es lo que yo siento yo. Entonces, uh, cuando le regalan la muñeca, pues la niña se vuelve inseparable de su muñeca, la amaba, la adoraba, la llevaba para todos lados y la, la llamó Pupa, ¿ok? Y ya, o sea, como que todos sus demás juguetes los mandó a la goma porque nada más quería jugar con Pupa. Pero mientras más tiempo pasaba la niña con Pupa, su muñeca, ella empezaba a decir que su muñeca estaba viva y que su muñeca estaba viva, estaba muy insistente de que su muñeca estaba viva y que incluso le hablaba. O sea, era tanto que los papás ya les llamó la atención así de que, a ver, o sea, pues sí, pero era demasiada la insistencia y aparte decía las cosas que le decía pues no eran cosas que una niña podría saber así por no más. Bueno, aún así la niña decide quedarse con la muñeca. O sea, los papás como que no hicieron mucho en ese, en ese caso. La niña crece, pues se hace una mujer adulta y tuvo a la muñeca hasta que murió en el 2005. La familia se queda con la muñeca porque pues, sabían que pues, su familiar quería mucho la muñeca y le hicieron como un tributo a la mujer con todo y su muñeca. Ahora, le hacen su tributo y ponen a la muñeca en una vitrina de vidrio. La familia dice que no importa quién está alrededor, que no importa lo que sea, siempre se escucha cómo están tocando en el vídeo. O sea, desde adentro, ¿verdad? Porque pues quien está tocando es la muñeca. Y que a veces sí, o sea, de que todos están dormidos, escuchan un golpe... Van a fijarse y es la muñeca que está en el piso. O que se mueve y aparece en otro lado de la casa cuando pues saben todos que no la tienen que mover. Porque pues es un tributo y para qué la quieres, ¿no? Así que, fantasmitas, estas fueron las historias. Tengo otras más que posiblemente si les gusta este video les hago otro video con, con estas otras. Ya son poquitas más, pero igualmente les digo, todas están ay, o sea, como con una historia bien rara así que díganme en los comentarios si ustedes tuvieron una muñeca así maldita o algún juguete que de verdad te les daba mucho miedo que antes querían y después empezaron a pasar cosas raras y fue así de, ay, ya mejor no lo quiero y bueno, pues espero que les haya gustado mucho eh, les mando muchos besos y nos estamos viendo al siguiente video recuerden, subo cuatro videos a la semana es decir que tienen cuatro atrás si no han visto y tendrán cuatro adelante después de este los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente bye